Bueno, entonces, solo quiero pues, darles algunas, un par de detalles respecto a calibración de modelos. Uno es pues, bastante conocido, esto de imponer umbrales en los modelos, el otro es menos conocido. Um, pero en ambos casos yo creo que deben de jugar un papel más significativo en la metodología que usamos, entonces pues no más quiero darles esos detalles y luego vamos a seguir al ejercicio de, de calibración, pero primero pues que hablamos de, de ese paso de imponer umbrales en, en los modelos. y realmente esta exploración empezó en, creo que 2006-2007 era poquito antes que se formó el grupo de, de pues, de Kansas de, de todo eso de, uh, de modelaje que produjo todos esos, esos artículos sí. que hemos estado platicando entonces, pues, Mona uh, fue estudiante mía y ahora es profesora en la Universidad de Tennessee y Muriel fue postdoctorado y ahora es profesor en, en Iowa, pero esa, esa exploración fue algo que a mí me enseñó lecciones muy fuertes y simplemente era de tomar especies muy bien conocidas, esto es Senaidan Makura, que se encuentra aquí en las afueras de Jalapa y simplemente hicimos un ejercicio de una partición espacial y entonces los puntos de presencia son o los cuadritos o los círculos y los datos de ausencia son estas cruces que no se ven muy bien pero más o menos se dan la idea y son datos de alta calidad porque son puntos de muestreo repetidos entonces una presencia es que estuvo ahí en 10 de 10 años y una ausencia es que no estuvo ahí en 10 de 10 años. Entonces son tantos fuertes. Y nomás queríamos ver si podíamos como calibrar un modelo aquí y transferirlo ahí. Es decir, una transferencia espacial de lo más simple, común y corriente. Y lo hicimos más para tres especies. En aquel tiempo podías publicar cosas en este campo muy fácilmente. Ya no es el caso. Pero el punto es... ¿Pueden verlo un poco? Mira, aquí están los datos de calibración. No, perdón. Aquí está el modelo calibrado. Y luego los datos que se ven son los datos de prueba. Son los datos independientes. En los otros dos cuadrantes, lo que quiero que vean es que esos cuadrantes están casi vacíos. Es decir, la predicción es muy mala en esos cuadrantes donde no habían datos de calibración. Aquí lo ven un poco mejor. Calibramos el modelo en esos dos cuadrantes con las cruces y la probamos en los cuadrantes donde los cuadritos y pueden ver que la predicción es terrible de ninguna manera está logrando transferir, entonces esto me, a mí personalmente, tal vez soy lento, pero me, personalmente me enseñó muchas lecciones respecto al sobreajuste de los modelos, y esto es hace dos tipos de salida de Maxa, un solo Dios, pero el Dios tenía otra cara y se usaba pues la salida acumulativa y eso era particularmente dado a sobreajuste porque cada pixel ganaba su valor más el valor de todos los píxeles con menor valor, entonces podías tener un pixel con probabilidad 1. ¿Sí? Entonces era mucho de como crear picos muy, muy accidentados. ¿De dónde vienen esos, esos gráficos? De Maxa, ¿verdad? Y noten que ven esto en todos lados en el Internet. Todo el mundo simplemente. Saca esos gráficos, ni pasa el modelo a, a un SIG para optimizar el gradiente de colores Pero es, es algo muy interesante y muy peligroso Porque, bueno, vean aquí ¿Qué colores atraen el ojo más? amarillo y rojo, ¿verdad? Y el azul siempre es un color que se va para el fondo. Pero para esta especie, no sé cuál es, nomás busqué en Maxent en distribución de especies, algo así. Para esta especie, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Dónde es el punto que empieza presencia de la especie y termina ausencia? podría ser puro rojo, o podría ser rojo y amarillo, o podría ser hasta este tono de casi, casi azul profundo, pero qué ve el ojo, son esos colores calientes, ¿sí? entonces son muy engañosos estos, estos plots que saca Maxim, porque efectivamente sobreajusta el modelo para tu voz entonces todo eso como que me puso a, a pensar mucho en, en cómo debemos de seleccionar pues, el umbral el punto de corte, el recícito y si van a la literatura voy a mostrarles dos artículos así y no, no se los recomiendo y estos son hechos por gente súper, súper fuerte en el campo. Pero esto es uno de los casos en que tu marco conceptual te guía a tomar una decisión. En otros casos, como en la tarde o como en la próxima parte de esta plática, ustedes me van a ver decir: Pues yo no sé, entonces háganlo todo y vemos que funciona mejor pero en este caso tenemos por qué tomar una decisión de antemano bueno, entonces esto es todo un, un género en la literatura hay muchos artículos 9 o 10 que, que hablan de cómo rinden diferentes maneras de imponer un umbral es decir de ir a de una superficie continua una superficie binaria. ¿Sí? Y normalmente pues está la lista. Se puede tomar un valor fijo. Se puede maximizar la capa. Se puede optimizar prevalencia. Se puede optimizar out the rock. Mil y cosas. ¿Sí? Aquí va otro. Ok, luego de ustedes lo habrán conocido, investigador en España y Alberto Jiménez, pues también de España y luego hizo postdoctorado conmigo, compartió oficina con Andrés. Y lo mismo es pues, otro de cuál método usamos y ellos presentan estas diferentes uh, evaluaciones de diferentes métodos de imponer umbrales pero quiero volver al, al BAM porque nos puede enseñar lecciones Andrés les acaba de explicar esto, ustedes saben que pues lo, la distribución potencial de nuestra especie sería esto, que todas las condiciones tanto abióticas como bióticas son adecuadas para la especie, pero nuestra especie solo tiene acceso a una parte de eso. ¿Sí? Entonces las presencias están en este triángulo, ¿sí? La especie está ausente fuera de M porque nunca llegó ahí, ¿Sí? nuestra especie está ausente de Marte y Alpha Centauri y ¿Sí? y también una especie aquí, a lo mejor está ausente en África, o a lo mejor en la Sierra Madre Occidental, o a lo mejor cruzando un baile aquí en la Sierra Madre Oriental. Pero pueden explorar cada uno de estos sectores. Por ejemplo, aquí, el biótico está adecuado y está accesible pero algo falta en lo adiós. ¿sí? Nada más quiero señalarles que los, las presencias vienen de la triple intersección y las ausencias vienen de todos lados. Y solo, ¿eh? ¿eh? solo estos nos dan el contraste de ambientes apropiados y ambientes no. ¿Verdad? Porque la especie llegó ahí, pero estos son datos negativos. Y ya señalamos que todavía no sabemos estimar a M muy bien. Entonces, de antemano pueden ver que las presencias valen más que las ausencias. ¿Por qué una presencia va a estar fuera de eso? Bueno, una presencia en estos sectores se llama una población sumidera. Llegó ahí, no se mantuvo la población. Y luego puede, pueden generar presencias donde sea por medio de errores ¿Sí? Un específico mal identificado, unas coordenadas geográficas mal georeferenciadas o con un error tipográfico. Pero las poblaciones sumideras y los errores, por lo general, van a ser pocos. Las ausencias que no reflejan ausencia del nicho van a ser muy numerosas. Pueden hasta haber... Ausencia es en zona positiva, por efectos de metapoblaciones y cosas así. Vamos a ver el BAM de otra manera. Dentro de M, sí o no. Dentro de B, sí o no. Dentro de A, sí o no. Y es solamente si es sí, sí, sí, que estamos en ese triángulo del BAM. Y luego hay otras cosas, como si alguien ha muestreado, si acaso detectaron en esa visita la especie, si se reportó, si los datos se compartieron, si los datos no estaban mal georeferenciados, si está determinado el especimen lo que sea, y solo con una respuesta a todas las preguntas que sí, tenemos una presencia. Pero cualquier respuesta que no, en cualquier punto en este, en este árbol de probabilidades, cualquier respuesta que no genera una ausencia. Y el único, la única pregunta que nos importa para el, para el nicho es esto de A. Ah, Simplemente a lo que voy es que es muy fácil generar ausencias, o ausencias aparentes. Y es muy difícil generar presencias. Entonces, cuando queremos una vista binaria de, un, de una especie, tenemos que imponer un umbral, pero tenemos una guía. Vean eso eso es la salida de axán de quien sabe cuál especie el mismo comentario ustedes ven lo amarillo y rojo pero no sabemos si esto que es poquito menos que azul profundo no sabemos si eso es adecuado para la especie o no ¿Sí? entonces imaginen que tiramos este mapa en su lado lo vemos así en una dimensión ¿Sí? si? ahí están mis presencias oops, si ahí están mis presencias creo que nadie va a argumentar que el hombre debe de estar aquí eso se llama least training presence Fresh holding, de que esto es el umbral más alto que abarca todos los puntos de presencia conocida. ¿Sí? Y si acaso tuviéramos más presencias que corresponden a esto, pues creo que no les va a molestar bajar el umbral. Y nuestra predicción así. ¿Estamos bien todavía? Es decir, estamos basando el umbral en datos de presencia, estamos pesando los datos de presencia mucho más que lo que pesamos los datos de ausencia, porque no tenemos datos de ausencia, nunca los tenemos confiables. Si quieren datos de ausencia les doy la manera Digamos que estamos hablando de una planta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es juntar conjuntos de 100 semillas y cada, en una rejilla de cada 100 kilómetros a través del continente vamos a excluir las especies que la podrían dañar y vamos a ver si dan, si ¿sí o no? Y si no, hemos superado los efectos de B, hemos superado los efectos de M y solo quedan los, quedan los efectos de A. Entonces, nadie va a hacer eso, ¿verdad? Entonces, este método es muy simple, pero responde a lo que sabemos de nuestros datos. Las presencias son casi siempre buenas y las ausencias son casi siempre o nulas o malas el único problema, siempre hay un pelo en la sopa, es que hay errores en los datos, tenemos un registro aquí, entonces eso va a caer en donde umbral acá y nuestra predicción sería universal, eso tampoco está bien, pero sabemos que existen errores en los datos, sabemos, entonces, hay que incorporar otro parámetro que va a ser frustrante porque no hay manera de estimarlo de antemano cuantitativamente, pero hay que permitir una cierta proporción de error, lo llamamos parámetro A, en mayúsculas, y es simplemente una evaluación de antemano de qué tan sucios van a ser los datos de presencia si son datos que volaste de, de heavy, van a ser sucios si son los datos que son el trabajo de tu vida y cada punto tú registraste en el GPS y cada registro se identificó por el experto tal vez la tasa de error va a ser mínimo o hasta cero pero incorporamos eso de antemano entonces, tal vez de antemano sabíamos que había algo de, de ruido en estos datos, declaramos esa proporción de antemano, y eso nos permite excluir cierta proporción de los datos. Entonces, para ponerlo más con símbolos, lo tradicional de least training, presence threshold, ¿eh? lo, podemos, lo podemos llamar T100, y cuando tenemos un de A mayor que 0, entonces buscamos T de, de 100 menos E. ¿Okay? ¿Y cómo se hace? Son los datos de calibración los mismos datos que usaste para generar tu modelo, los sobrepones en la salida del modelo, despegas los valores de la salida del modelo usando extract to point o esa, esa función que está en cada sí y en R también, ordenas los puntos de menor a mayor, quitas los primeros puntos, es decir, los con menos adecuación. Ah, perdón, no debo decir eso. No me escucho. Ah, y el valor que sigue, es decir, si tienes 100 puntos y has estimado a E en 5%, quitas 5 puntos y el sexto punto te da el valor de lumbra. Es muy simple, pero cumple lo que mi marco conceptual me dice que es que tengo que enfatizar error de omisión y presencias, más que error de comisión y ausencias. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los, los puntos que yo no quiero probar todas las maneras de, de imponer un umbral para ver cuál me da la mejor respuesta. De antemano yo tengo una... Una opción que coincide muy bien con lo que sé de, de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Ya, yeah. mal, mal escrito. El, ya acabamos de hablar de, de umbrales. Esto es lo del no silver bullet: es decir, segundo tema. ¿Alguna otra pregunta respecto al primer tema de lembrales? ¿3, 2, 1? No. Ok, vamos a hablar de, de No Sober Varios de ustedes conocen a, a Soberón, eso fue cuando era biopolítico. No sé, pueden ver que en la mesa de México, queda era frente de Ruanda y Romania. ¿Sí? Aunque está raro porque en aquel tiempo usaba su su corbata de monito se veía como un perfecto paño <risa> <risa> él es Fujie Chap, que fue postdoctorado conmigo y pues ya es colega y colaborador en mis proyectos pues uno de los proyectos era esto de, de cómo debemos de escoger un, un algoritmo en este campo. Desde he contado del, del artículo de Él, ¿sí? reconocemos a un solo Dios. Pero algo, algo no nos parecía bien de eso. Y tanto Soberón y yo estábamos en el proyecto de Él. Entonces, la idea es que con la bala de plata le das al hombre lobo y se muere. Y también la bala de plata me mata a mí también, ¿verdad? Entonces, sirve para todo. Y la pregunta es si un algoritmo de modelaje de nicho podría servir para todo. O para ser más específico, que si podría ser el mejor en todos los casos. Pues tienen esta, esta, este concepto en el campo de optimización. Y efectivamente lo que dicen es que si estás en un reto complicado tienes que optimizar algo pero que es algo complicado como un dicho ecológico que rara vez una herramienta de optimización siempre va a ser mejor eso suena conocido verdad hay otro a ver si tengo de eso no hay otro concepto parecido que es no free lunch, que suena muy diferente, pero quiere decir lo mismo, quiere decir que todo tiene un costo, entonces si un algoritmo es bueno en conjuntos de datos grandes, tal vez no va a ser bueno en conjuntos de datos pequeños, o si es bueno en una cosa va a ser malo en otra, ok? Entonces, esos dos conceptos están bien conocidos fuera de nuestro campo. Y pues nosotros decidimos explorarlos. Entonces, lo que hicimos, idealmente hubiéramos usado los datos de Elliot. ¿Sí? Pero no eran disponibles. No, no todo el mundo cree en abrir los datos. Entonces decidimos, pues vamos a crear nuestro propio conjunto de especies. Entonces lo que hicimos era de agarrar datos de ambientes reales. Esos son, cada uno de estos es un pixel en un mapa. Eso es un lado de la dualidad de, de Hutchinson, ¿sí? Y creamos nichos grandes y nichos pequeños, nichos céntricos y nichos periféricos. Simplemente creamos una diversidad de especies. Especie es un elipsoide que representa un nicho fundamental. Ahí están unos nichos más grandes. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo él? Esta figura se ha citado tantas veces. ¿les gustan las películas de Clint Eastwood a pesar de su política? The good, the bad, the ugly. ¿verdad? Efectivamente, eso fue el estreno de AUC, el modelaje de nicho, y también fue el estreno de esta pesadilla que se llama cor correlación. Eso simplemente, es la correlación de Pearson entre la salida del modelo y una superficie que tiene unos para presencias de evaluación y ceros para el resto del mapa. Está súper dependiente de prevalencia, es un desastre, no se ha usado desde entonces. Y ahora pues se, se, se volvió en, en otro dios otro único, todo el mundo lo usa. Y nadie escucha de que tiene problemas fuertes de eso hablamos mañana el punto fue que aquí ven que Maxa rinde bien a través de 641 especies en las dos métricas no, algunos otros pero nadie pone atención a ellos hay algunos que quedan en medio y luego están los feos sí no quiero que vean qué es esto es el rendimiento en promedio. Entonces, por ejemplo, Bioclim queda aquí horrible en promedio, tanto respecto a out como respecto a out. Y aquí pueden ver alguna medida de varianza. Entonces, eso es el comportamiento promedio a través de 600 y algo especies. ¿Quién aquí está trabajando con 600 especies? Corona a la vez, ¿verdad? Para una especie fácilmente el comportamiento de un algoritmo no representa bien su promedio, ¿verdad? Entonces lo que hicimos era de efectivamente replicar ese mismo gráfico con comportamiento en y pueden ver, por ejemplo, que Maxell tiene muchos aquí arriba a la derecha, ¿sí? en la zona de Buenos. Y a ver, uh, Random Forest tiene unas fallas absolutas. Uh, Marble tiene unas fallas horribles. Pero eso es más o menos una réplica del gráfico de, de Elliot pero esto es otra manera completamente de hacer la misma pregunta, no buscamos su rendimiento en promedio, para cada una de nuestras especies preguntamos, ¿cuál algoritmo fue el mejor para esa especie? Entonces eso es el número de especies en que ganó un algoritmo, y estos son los algoritmos en mí quiero que vean los nombres de los algoritmos simplemente quiero que vean que a través de dos métricas y dos diferentes maneras de medir calidad del modelo en por lo menos un caso cada algoritmo fue mejor para por lo menos un caso entonces si tú dices bueno en este caso este es el mejor eso ignora de que en, en tres casos este fue el mejor ¿Sí? es decir el comportamiento en promedio no necesariamente representa bien el comportamiento en un caso dado Otra manera de ver la misma cosa es más o menos una curva de rock. Y pueden ver umbrales, esto sería el, el área más pequeña, el área más amplia, y esto es no omitir puntos. Entonces, el mejor modelo sería este. Okay. Y simplemente que vean la diversidad de, de respuestas. Bueno, entonces, las lecciones que aprendimos es que sí, algunos pocos algoritmos pueden rendir mejor en promedio, pero en cualquier situación dada, cualquier de los algoritmos puede resultar mejor. Entonces, si pensamos con este concepto de no soberbole, no debemos de adorar a un solo Dios. Más bien lo que debemos de hacer es implementar 10 o 20 diferentes algoritmos, sujetarlos al proceso de evaluación, ver cuál, cuál es significativo más y rinde mejor y usar eso para esa especie, en esa situación. Okay. Nadie me ha felicitado. Nadie. Ustedes son bien groseros. No los quiero nada. Okay. De verdad, es, no está bien. Adopción. ¿Quién me ha adoptado? Bueno, lo aprecio, pero mi pasaporte es azul, no verde. Bueno, estoy sentido con ustedes. Hay que ya levantar a Estados Unidos otra vez. No les gustaron ni mi camiseta tampoco. Bueno. Sí, exacto. Bueno, ¿quién sabe cómo apagar esto? Ahí estamos. <tose>